Este video fue hecho por una inteligencia artificial, déjame explicarte cómo es esto. Esto es OpenEye, una aplicación desarrollada por Elon Musk de inteligencia artificial que posee muchas, demasiadas extensiones, pero hoy nos centraremos en ChatGPT, esta extensión es un prototipo de chatbot que se especializa en el diálogo, pero yo lo utilizaré para hacer el libreto de este video. Desgraciadamente cuando iba a usar la página estaba caída y tuve que esperar dos horas hasta que volviera. Una vez la página regresó, puse el título completamente detallado de lo que quería y dejé a la IA hacer lo suyo. Muchas gracias afición, este para vosotros. ¡Sí! Bienvenidos a nuestro video de Minecraft. Hoy vamos a mostrarte algunas de las cosas increíbles que podemos hacer en este juego. Primero, vamos a hablar un poco sobre el mundo de Minecraft. En este juego puedes explorar diferentes biomas, como desiertos, tundras, bosques y mucho más. También puedes encontrar monstruos peligrosos como zombies y esqueletos. Y hacer amigos con animales como vacas, cerdos y pollos. Una de las cosas más divertidas de Minecraft es la construcción. Puedes usar bloques de diferentes materiales para crear cualquier cosa que se te ocurra. Desde una pequeña casa hasta un castillo gigantesco. También puedes usar herramientas y armas para talar árboles, cavar túneles y luchar contra los monstruos. Otra cosa que puedes hacer en Minecraft es jugar con tus amigos. Puedes unirte a un servidor y jugar con ellos en línea o incluso crear tu propio servidor y hacer que tus amigos se unan a él. Finalmente, vamos a mostrarte algunas de las cosas increíbles que hemos construido y hecho en minecraft espero que hayas disfrutado este video y que te animes a jugar este increíble juego hasta la próxima obviamente este programa se puede utilizar para más cosas que hacer simplemente un libreto para un video de minecraft pero ya eso les tocará a ustedes descubrirlo feliz 2023